Cordiales saludos. Somos Ana Río y Fernando del Castillo, miembros del equipo del Soucan, el Sistema de Orientación de la Universidad de Cantabria, y en esta sección o píldora del curso El Voluntariado que hay en ti, perteneciente a la Unidad 2, La Fuerza es muy poderosa en ti, pretendemos acercaros a un documento que consideramos esencial conocer, y no es otro que el Código Ético del Voluntariado, un instrumento útil y eficaz en el que se expresa la identidad ética y moral de las personas voluntarias. Con esta presentación, pretendemos suscitar algunas reflexiones que profundicen en el conocimiento del mundo del voluntariado y que esperamos sean o construyan un pilar para el desarrollo de vuestras experiencias. El Código Ético del Voluntariado es más que una mera numeración de deberes y obligaciones, es un documento nacido del consenso, de un proceso de reflexión y diálogo en el que han participado numerosos agentes del ámbito del voluntariado. Y de este compromiso colectivo surge el Código Ético de Voluntariado, que guía y orienta el hacer, el pensar y el sentir de la comunidad vinculada al voluntariado. Estas orientaciones ponen de manifiesto y satisfacen la necesidad de concretar los valores, ideales, actitudes y acciones de los agentes implicados, para evitar así que sus responsabilidades y derechos queden diluidos, limitados o incluso eliminados. Vamos a pasar a analizar el documento propiamente dicho. Como podéis contemplar, el Código Ético del Voluntariado se estructura sobre cuatro ejes fundamentales, los beneficiarios, las organizaciones, los otros voluntarios y la sociedad en general. A lo largo de las siguientes diapositivas os expondremos una selección de los puntos que consideramos indispensables conocer para cualquier persona que esté o quiera estar en el mundo del voluntariado. Os invitamos pues a reflexionar con nosotros sobre este documento, que en esencia es un análisis bastante pormenorizado del desempeño de la labor de las personas voluntarias Aunque os presentemos solamente una muestra podréis acceder al documento completo a través de la plataforma y leerlo con tranquilidad y reflexiva mirada Dentro del primer eje deberes del voluntario hacia los beneficiarios se desgana el primer punto y que no es otro que reconocer, respetar y defender activamente la dignidad personal de los beneficiarios este punto refleja la importancia de cómo percibimos al otro debemos entender que situarse en posiciones paternalistas o coercitivas en las que restringimos libertades y o capacidades como la toma de decisiones o el derecho a un pleno desarrollo, conducen a un mal desempeño en la praxis del voluntario y, por lo tanto, al establecimiento de carencias insalvables en los beneficiarios. Cambiar de mirada hacia una que nos permita acercarnos al otro con un interés real y sincero es la base que posibilita conocer en profundidad las distintas realidades de los beneficiarios. A su vez, comprender la diversidad de situaciones nos hace conscientes de las posibilidades y fortalezas del otro, guiándonos hacia una relación coherente entre los propósitos y la acción del voluntario. Lo que comentas con la familia, lo que escribes en las redes, en un diario o en un informe, todos los datos o información concernientes o relacionados con los beneficiarios deben ser tratados con la mayor discreción y precaución posible. Por ejemplo, información respecto a la salud, etnia u orientación sexual están sujetos con especial mención en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que estos datos exigen una confidencialidad manifiesta. Cualquier transmisión a un tercero o tratamiento de información relativa a una persona beneficiaria deberá realizarse bajo un consentimiento previo, existiendo una serie de supuestos en los que se contemplan modificaciones o aclaraciones ante situaciones específicas como en caso de una emergencia sanitaria. Situándonos en el segundo eje, los deberes del voluntario hacia la organización, el código ético del voluntariado, debido a que la labor del voluntario se desarrolla en el marco de una organización, se deriva de esa relación una serie de premisas, muchas de ellas aparentemente tácitas, que de forma coherente son recogidas en este documento. Tener la información y el conocimiento suficiente sobre las tareas a realizar y el contexto en el que el voluntario se va a desenvolver permite obtener una expectativa real y ajustada que evitará malos entendidos o frustraciones no deseadas que pueden mermar la calidad de las intervenciones. La posición del voluntario dentro de una organización no exime de responsabilidad para con la búsqueda de esa calidad. No solo acotada a la intervención del voluntario sino a cada una de las acciones o programas que se desarrollan en las organizaciones. Por ello, es indispensable que el voluntario muestre un compromiso firme, desde el que se reivindique la participación y o colaboración en dicha mejora desde un punto de vista, eso sí, siempre positivo y constructivo. Situado en el tercer eje, deberes del voluntario hacia los otros voluntarios, en el marco de una organización, el voluntariado se desarrolla en constante relación con otros compañeros, ya sean trabajadores de la propia organización u otros voluntarios. Esto implica una necesaria predisposición a interrelacionarse de forma adecuada. El compañerismo, el respeto mutuo, una comunicación asertiva o la tolerancia y concordia ante la discrepancia, son habilidades y aptitudes que el voluntario tendrá que poner en juego para que la experiencia sea lo más satisfactoria posible para todos y cada uno de los protagonistas. En el cuarto y último eje, los deberes del voluntario hacia la sociedad. En última instancia, el voluntariado es condicionado por la sociedad concreta en la que está inmerso y, al mismo tiempo, se constituye como una herramienta para la transformación social en beneficio de una mayor justicia social. Esto significa que persigue fomentar un mayor grado de equidad, cohesión social, satisfacción de derechos inherentes al ser humano y a otros seres vivos o la conservación del medio ambiente. Ahora bien, que el voluntariado trabaje en esta línea no debe eximir a las Administraciones Públicas de su responsabilidad de articular servicios y o acciones que cumplan dichas labores. Se trata de aunar esfuerzos y recursos para construir conjuntamente una sociedad mejor en la que vivir. El Código Ético del Voluntariado es un punto de referencia desde el que partir, pero no será de poca utilidad si no engranamos en él un proceso reflexivo que ha de comenzar con una introspección personal en la que podamos revisar nuestra experiencia, nuestro bagaje, así como un análisis del contexto, sus necesidades, oportunidades, carencias, posibilidades. Esta reflexión, además de facilitar un mejor conocimiento de uno mismo, de los ideales y valores que nos empujan puede reforzar nuestra convicción y motivación en relación al voluntariado e incluso orientar nuestra decisión respecto al tipo de voluntariado idóneo para cada uno. Tomar como pauta sistemática la reflexión permite llegar a una coherencia conductual que, en el marco del voluntariado, ha de entenderse como indispensable pues una persona voluntaria es modelo y ejemplo para otros. Si la empatía es uno de los motores principales que movilizan la acción del voluntario, la dirección en la que debe recorrer la experiencia no es otra que la de la comprensión, la construcción y el apoyo solidario para llegar a una sociedad más ética, sostenible, cohesionada. En definitiva, un mundo más justo. Para integrar mejor los aprendizajes, os proponemos una actividad en la que os situéis en dos supuestos prácticos y, con los conocimientos adquiridos a lo largo de este curso, propongáis una resolución adecuada y ajustada a la problemática planteada. Para ello, deberéis recurrir a los documentos específicos de esta píldora, el Código Ético de Voluntariado y la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal tratando de conectarlos de manera reflexiva y argumentada con los escenarios hipotéticos planteados. De todas maneras, tenéis toda la información en el documento de la actividad subido en la plataforma. Mucho ánimo con la tarea y gracias por vuestra atención. Esperamos haber contribuido a vuestras ganas de producir una transformación en pro de la equidad y la justicia social.